¡Hola chicos! ¿Cómo están? Como pudimos ver en el capítulo pasado de esta telenovela eh, donde se filtró un audio de un líder eh, donde él básicamente decía que eh, el broker que actualmente todo cono todos conocemos Broker Group es un broker máscara es un broker que no es real y es un broker que lo pusieron para que la gente no se diera cuenta de cuál es el broker real. Si ustedes no vieron ese capítulo, vamos a poner... Ese capítulo como si fuera una telenovela. Bueno, sí, en realidad. Si ustedes no vieron ese video, vamos a poner el fragmento de audio aquí para que ustedes eh, tengan un poquito de contexto, los que no han visto eso. Y la respuesta de Miluka, lo que Miluka recibió es que el broker eh, que tenemos eh, con el nombre eh, Brock Limit. Okay. Es, un, es, una, es una página máscara, ¿no? una lamp page, o sea, una página que está cubriendo al broker real, al que está detrás, que tiene otro nombre, y mi nos dio ahí el nombre. Pero nos pidió que no le demos a todo el mundo porque ¿qué pasa? Dentro de, la, dentro de las negociaciones que Omega Pro ha hecho con el broker, es que el broker no quiere ser acosado ni fastidiado, no quiere que todo el mundo le escriba, lo llame, le empiece a molestar, ¿no? Porque si no, obviamente, eh, se rompería las negociaciones con Omega Pro.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 Eh, antes de que lo pongan en los comentarios eh, Nosotros no sabíamos De que Javier Silva eh, Ya había resuelto este caso Ya había revelado esta información Pero también quiero hacer este video Y vamos a, a, a hacer todo el proceso Que hicimos Para llegar a la conclusión De cuál es el verdadero broker eh, Ah, por cierto Un aplauso a Javier Silva Porque fue la hay que darle el reconocimiento de que fue la primera persona que lo destapó esto. Eh, pero como les repito, no teníamos el conocimiento de que Javier había hecho ese video. Eh, pero vamos a mostrarle cuál fue el procedimiento que nosotros llegamos para descubrir cuál fue el eh, verdadero broker. Cuál es el verdadero broker de Omega Pro. Aquí estamos muchachos en la página de Broker Group. Esto es un ejercicio que ustedes también pueden hacer. No hay mejor forma de asociar Broker Group con el nuevo broker, que ya vamos a ver cuál es, que eh, encontrándolo en el propio código fuente de la página. ¿Cómo hacemos para ver el código fuente? sumamente fácil, no hay que ser programador, cualquiera lo puede hacer. Lo puede hacer. Clic derecho, ver código fuente. Aquí nos va a abrir una página eh, nueva, una página totalmente... Eh, que son líneas de programación. Esto ustedes no tienen que saber mucho. Lo que nos interesa es ver este comando de acá. Podemos ver que dentro del de código de programación, el código fuente de esa página, encontramos un, un nombre que se llama Evolve. O más bien pronunciado perfectamente sería Evolve Markets. Eh, también podemos ver que ahí se vuelve a repetir este este mismo este mismo nombre en el mismo código fuente podemos ver varias veces aquí que se repite y de, de hecho nos hace referencia a una página lo ven aquí hay varias veces se repite evolve markets y pues muchachos ese es el Broker de Omega Pro Realmente esto como dicen en el audio Es el líder eh, Es una, una Página máscara Lo que está haciendo este broker Es eh, jalando la información De la página real Que es Evolve Markets Que es esta de acá ¿Lo ven? Entonces eh, De hecho Hay muchísimas similitudes eh, A nivel de, de diseño Podemos ver, por ejemplo, vamos a ver qué similitudes encontramos. El mismo tipo de tipografía. Podemos ver que también eh, aquí tienen un, un, eh, un disclaimer. El, la página de Evolve también la tiene por acá. Eh, si buscamos, o sea, hay mismos logos, hay mismos datos, eh, hay... Todo, todo todo un sinfín de coincidencias Donde utilizan hasta las mismas cifras Pero no nos vamos a centrar, a centrar mucho en esto Una vez que nos pusimos a investigar un poquito más Entramos a la página de Whois La cual creo que eh, no me está cargando Déjenme ver si cargamos esta página Donde esta página ustedes saben que es una herramienta Que nos da... Eh, la información de qué fecha fue creada y muchísima más información de cualquier página que ustedes pongan aquí. Y algo que me llamó muchísimo la atención es esto. Que dice, This domain is listed for a sale at one of our partner sites. Que, que, que esto quiere decir que este dominio está... Bueno, ¿para que se lo leo en inglés? ya Aquí está en... Y puedo usar el traductor Este dominio está a la venta En uno de nuestros sitios Asociados Qué interesante Visite nuestro socio para compra, Comprar, evolucionar mercado Bueno aquí traduce la página Evolve.markets Lo traduce al español Pero si vemos el texto original Es eh, visite nuestro Partner para eh, Comprar evolve markets Y podemos ver que aquí nos va a abrir una página web donde exactamente el dominio y Wolf Markets está a la venta. Aquí yo puedo ofrecer una cantidad, digamos, de 10 mil dólares. Lo están a lo que entiendo, lo están subastando. Aquí yo le pongo Make Offer y le pongo el método de pago. Puedo pagar con PayPal. Con, hay muchos, muchos métodos de pago aquí con Alipay. Con Trustly, con American Express, con tarjetas Visa y Mastercard. Bueno, en fin. Pero esto es algo que a mí me llama enormemente la atención. Porque, porque un, un broker que tiene muchos años. Aquí podemos ver la cantidad de, de tiempo que tiene esta, esta página de funcionar. Que son 2211 días. Saquemos la calculadora para que ustedes vean. 2211 entre 365 son 6 años prácticamente de estar funcionando esta, esta página. ¿Por qué está en venta? ¿Por qué está en venta el dominio justo cuando tienen el dinero de Omega Pro? ¿No se les hace a ustedes eso algo sumamente extraño, sumamente raro? Que el dominio del broker que tiene alojado o que está operando entre muchísimas comillas se me atrofian los dedos para ponerle comillas su dinero por qué lo ponen a la venta esto vean de verdad esto está demasiado demasiado eh, extraño por no decir otras palabras y aquí podemos ver que hay mucha información que la esta página tira pero ellos lo, lo, lo han eliminado por privacidad Ciudad del registrante, eliminado por privacidad. Eh, fax del registrante, teléfono del registrante, estado, provincia del administrador, teléfono del administrador. Toda esta información, ellos la eliminaron para que no se viera reflejado en ninguna de este tipo de páginas que revelan esta información. Ahora, muchachos, buscando un poquito en. Eh, en, en Internet entramos a eh, la página de WikiFix, la cual es eh, el referente donde ustedes pueden buscar todo este tipo de empresas eh, que te ofrecen servicios, pueden, <coughs> perdón, puedes ofre eh, ver eh, diferentes brokers qué tan confiables son, qué tan buenos son, <coughs> perdón, y podemos ver que eh, la calificación que tiene esta, eh, este broker es de eh, perdón 2.0 2.04, yo pensé, digo yo, sobre 5, o sea, es una calificación mala, pero no tan mala, no, sobre 10, un 2 sobre 10, o sea, es una página que ha robado, es una página que ha cometido fraudes, es una página que... Para que tenga esta calificación es porque muchas cosas han pasado. Y vamos a poner el traductor de nuevo para que ustedes vean lo que dicen en esta página. Y lo que dice los comentarios. Advertencia, puntaje bajo, manténgase alejado. Se ha verificado que este corredor actualmente no tiene regulación válida. Tenga en cuenta el riesgo. No hay información reglamentaria y aliada tenga en cuenta el riesgo. Y aquí podemos ver que eh, está relacionado con eh, la página de MetaTrader 5, MetaTrader 4. Porque ellos utilizan esto para mostrar sus, sus gráficas de trading. Y aquí hay un comentario eh, que dice no inviertas aquí. Hoy los denuncio frente a ustedes por robarme 11.72 dólares, no es mucho, pero es dinero. La inversión nunca apareció en mi tablero y además se hacen operaciones que son falsas porque lo encontré en internet. Me gustaría recuperar mi dinero. Eh... Aquí hay un comentario también de una persona de Colombia. Bueno, este comentario que vimos anteriormente... Lo hicieron en el año 2021, aquí hay una persona de Colombia, eh, el, en el 2022, que comentó esta empresa parece aceptar solo depósitos y retiros con criptomonedas. Por un lado, esto limita las opciones de los clientes. Por otro lado, los pagos sin criptomonedas son irreversibles, lo que significa que es difícil recuperar fondos, incluidos si son engañosos si son engañados. Y aquí hay una persona eh, en Estados Unidos que dice. La desventaja es que su cuenta solo puede estar en Bitcoin. Pero los retiros estuvieron en gran medida bien. Notando especial, por cierto, su atención al cliente bastante buena. Bueno, yo me imagino que esto es de las pocas personas que tuvieron una buena experiencia. Eh, o probablemente hasta un, una persona... Del, del mismo broker que quiere disimular todo esto y ponen esos comentarios. Eh, muchachos, esto es preocupante. <ríe> esto es de verdad, de verdad preocupante. Ahora, algo más. Eh, en esta web que se llama forexpeacearmy.com podemos ver información sobre este broker. Y una de las informaciones que podemos ver... Es la siguiente. La dirección, bueno, establecida en el 2016. La dirección es POV 1510 Kingston BC 0100 Saint Vincent and Granadines. Esto es eh, la dirección que tiene esta, este sitio web. Sin embargo, si entramos a la página de Omega Pro. Podemos ver lo siguiente, aquí estamos en la página de Omega Pro Y si bajamos todo esto hasta llegar al fondo Podemos ver que la dirección es exactamente la misma Vamos a ver POV 1510, vamos a compararla POV 1510 Bishmon Kingstown Vamos a ver Kingstown, BC-0100, San Vincent y las Granadinas. San Vincent y las Granadinas. La misma dirección que tiene Omega Pro, la tiene este broker. Ahora, vamos a ver muchachos. Eh, esto se debe a dos cosas. Número uno, vamos a, a, a pensar con cabeza fría. Vamos a pensar... Eh, no, no, no con sentimiento sino con la cabeza esto se debe probablemente a que eh, tanto el broker como el Omega Pro están alojados en la misma oficina virtual recuerden que todas estas direcciones todos estos códigos postales eh, son de eh, empresas que brindan un servicio de oficina virtual a toda esta gente para que todas estas estafas se mantengan en un sitio que no es tan regulado, que es un país, un paraíso fiscal eh, no necesariamente porque sea Omega Pro, pero pero ustedes saquen sus propias conclusiones, yo simplemente les estoy exponiendo la información que encontré eh, y eso es todo muchachos <ríe> chao, preocupante preocupante